Pero, ¿qué tal si le decimos a través de esta alabanza que lo preferimos a Él? Y le decimos al Señor Jesús. Le decimos, Señor, me quedo contigo. Levanta sus manos. Levanta sus dos manos. Vamos. Cierre un momento sus ojos de repente se hace un momento de decisión difícil Levanta sus manos y dice Señor, yo quiero más de ti Señor, yo quiero más de tu presencia Señor, yo quiero más de ti, Señor Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo quiero más de tu presencia. Tú eres la vida, Señor. Tú eres la vida y yo el pan. No. Tú eres la vida. De ti Señor Tú no tengo vida Pues dale un aplauso a Jesús con todo tu corazón Dile Señor puede faltarme Todo pero menos tu presencia Dios y mi primer amor Es tu Jesús Mi alma, mi alma anhela agrandarte. Quiero ser bien amor Quiero ser bien Ser fiel Los insensatos, así como él ha sido fiel, no le falles a él. Dile Señor, quiero ser fiel. Vamos, dilo. Yo quiero ser fiel. Dígalo con todo su corazón, vamos. Dígalo. quiero ser fiel a ti, Señor. Pues en todo lo que esperas de mí, y no amarte de hablar, sino de. No quiero fallar, Señor, con mis promesas. No te quiero amar de palabras, Dios. Quiero serte fiel hasta el fin de mi vida, Padre. Llegan los momentos, Dios, de dudas. Pero no permitas que la duda nos aparte de ti. No permitas, Señor, que el conformismo nos aparte de ti. No permitas que nos acomodemos, Padre. Queremos serte fiel a ti, Señor. Queremos serte fiel a ti, Papá. Puede poner su mano derecha en su corazón y decirle Señor Mi corazón te pertenece Mi corazón te anhela No permitas que mi corazón sea lastimado para alejarme de ti Quiero estar contigo siempre que se vayan todos Pero menos tú Señor Menos tu presencia Quiero en mi vida siempre Tu presencia Gracias Señor Y no amarte De palabras Sino de ¿Alguna vez te ha dolido alguna traición? ¿Alguna vez a alguien, su Virchavé, te hizo tantas promesas y no las cumplió? Déjame preguntarte si te dolió, claro que sí te dolió, yo sé que te dolió Yo sé que te dolió cuando te lastimaron No le hagas eso a Dios No dejes a Dios por los problemas No dejes a Dios por la economía No cambies a Dios por un trabajo No cambies a Dios por un negocio No cambies a Dios por tu relación de noviazo No cambies a Dios por nada porque Él es el único bien. Este Dios que a ti ya te quedó, que a quedó, papá. Pase lo que pase, pase lo que pase. Aquí estaré, Señor. Aquí estaré, aquí estaré. Yo sé que confiar en Ti es lo mejor, Dios. Es dulce confiar en ti un rey, es dulce confiar en ti un rey. <tose> no va a fallar, cada vez más Amado Gracias Señor Y aplausos al amado Con gozo Viste Dios siempre Quiero confiar en ti Señor Siempre, Señor, quiero depositar mi confianza en ti, Dios Siempre, Señor, te entrego mi fe Que chau, en sobra, no me mal, pero crea esta noche ¿Te atreves a creerle un poquito más a Dios esta noche? ¿Te atreves a creerle a Dios esta noche y decirle, Señor, sé que todo va a estar bien? Dile Dios, yo sé que todo va a estar bien. Mis propósitos están en tus manos, dile Dios. Dios. a planes, propósitos, tranca mano. Sería bueno que callamos a Dios, Janim, Dile Dios, todo va a estar bien. Dile Dios, todo va a estar bien, papá y que entra por acá la el de dios dios eso es la dios te amo eso es eso es de dios Cuántas veces el enemigo que va a impedir la bendición. Cuántas veces el enemigo quiere impedir lo que Dios tiene para tu vida, pero no lo permitas. Pelea tu bendición, vamos. Yo voy a luchar. Más va a haber bendición de Dios esta noche. Dile Todo Dios todo. Y todo. Eso es, eso es, un poquito más. Tenemos un buen tiempo para adorar un poquito más. ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los necesitados? ¿Dónde están los que traen peticiones? Chico chico, oh, necesidad, vamos. Oh. anhelo, mi Dios Te necesito Te necesito Eso es, eso es oh, oh, oh. Podríamos pasar cantando la hora cabal Y alabanzas tras alabanzas Si cachó mi con Dios, de nada te serviría Ay, ya habrá tan alabazón Y de brez, sejebre, que tan Y que de mal, Dios. A de mal, papá. Vamos, señoritas jóvenes, aprovechen este momento para decirle a Dios, Señor, toma el control de vivir Te entrego mis sueños, vamos Señor más Un poquito más ahí iglesia Un poquito más Su presencia te llenará Señor, sin medio de la alabanza, canal, que haya libertad y el Espíritu Santo. Si hay libertad del Espíritu Santo, aquí está mi corazón. Cachócelo, Dios, Señor, aquí está mi vida. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Que te daré, Dios, solo mi alabanza, y mi adoración. Eso es. Dile Dios aquí está mi corazón Jesús entrego mi adoración ¡Casco Gracias, padre Una vez más, Silo Estás como muy... él Está ahí, su presencia está ahí. Eso es chía, la che libertad, che el Espíritu Santo. Dale libertad al Espíritu Santo, más, oh. más ahí. Deja que el Espíritu Santo te abrace, deja que el Espíritu Santo te ministre, oh. Señor te pertenece Sería bueno que, que, que la de Más sobre Dios El bien es para nosotros No es para nadie más El Señor no obliga a nadie Él solo dice Acercaos a mí Y yo me acercaré a vosotros. Pachirk kitkubuk, ya de Dios, en el kitkuruk también. Naveco y pachinrict lo, En también el Si cabaca van a danzar en medio de estos cantos, danza si quieres. Si sí, baja a toca en medio de estos cantos, llora si quieres. Estás en el lugar perfecto Para descargar tus cargas Estás en el lugar perfecto Para derramar tus lágrimas Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán Consolación Cuantos quieren el consuelo de Dios? Levanta sus manos y diga Señor Dame tu consuelo Dios Eso levanta sus manos Levanta su mano y diga Papa Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Señor Quiero estar cerca de ti Eso es, vamos No permitas que nada me aleje de ti Díselo Señor Jesús Quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero estar cerca de tu presencia. Quisiera decirte, vamos, díselo. Sí, Quisiera decirte Señor lo que siento. corazón tu amor oh, oh, oh, oh Aleluya Aleluya Gracias Dale fuerte el aplauso Rey Gracias Señor Cuantos dicen gloria a Dios Con todo su corazón Gloria a Dios. Cantarle a Dios es lo más hermoso. Cuando capil la mujer Dios con la guanimá algo especial puede suceder en tu vida. Cuando caja na Dios, algo puede pasar en tu vida. Pero entregale en tu corazón al Señor. Cuántos dicen Gloria a Dios. El Señor es precioso. Casi estamos por terminar este tiempo. Quisiéramos Bendecir la vida hermano Sebastián Hermano Sebastián Ventura Zavala Hermano Moisés Ventura Zavala Miguel Ventura Tol Daniel Ventura Tol Manuel Huarcas Ventura Y hermano Joanny Huarcas Ventura Yo quisiera pedirles un aplauso A nuestros patrocinadores Que ellos han hecho lo posible Para que el ministerio Unidos de Cristo estuviésemos acá Adorando el nombre del Señor El día de mañana estamos por áreas de que Quetzaltenango Ya estaremos adorando al Señor el día de mañana Hoy estamos aquí Y pues bueno Ya voy a aprovechar la presencia de Dios Pero en cada lugar donde vamos Yo sé y estoy muy seguro Que el Señor tiene algo muy especial para mi vida Y yo lo aprovecho al máximo Ana Carmesita estaba cantando una alabanza en ese momento Lo vamos a cantar, está bien Dale un aplauso a Cristo Jesús con todo tu corazón y cantamos al Rey Dios me ama. Usa tus manos y le cantamos al Rey con todo nuestro corazón. Al Señor. ¡Vamos! digo a su hijo para morir en mí levanta su voz y diga dios sea Me ama, dígalo. Dios. Y siempre está. Ahora, ¿qué tal si lo decimos con las manos? Usa tus manos así. todos juntos cantando diciendo que Dios nos ama Que se escuche, cuántos dicen amén, ¿cuántos aman al Señor también que digan amén, ama al Señor con todo tu corazón, que amar con toda buena, cuántos le aman con todo su corazón, digan amén. Entonces tienes que cambiar algunas cosas si de verdad amas a Dios. Hay cosas que tiene que que Dios que es animal, que es porque este mal y a veces no lo hacemos. Ojalá que al salir de este lugar cabiste el Dios, Señor. Me cuesta Dios, pero lo voy a hacer. Hay cosas que nos cuesta dejar y decir, Señor, me cuesta, pero lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer, Dios? Porque te amo con todo mi corazón. Porque te adoro con todo mi corazón. ¿Qué sería de mí? Vamos, a darle fuerte ese aplauso, a Cristo. Y nos vamos adorando al Señor. Dice vayamos con las manos adorando así fuerte vamos Dios los bendiga a todos mis hermanos esperamos volver a adorar muy pronto como ustedes los bendiga a la familia de Richard Qué gusto volverte a ver amigo A todos los que están aquí por favor peguen duro a sus manos hermanos así fuerte bien, bien. eso es yo quiero que cantes pues, adorando al Señor así ¿Dónde estaría ahora? Vamos a decir a quién iré a, a quién